Esas fueron las palabras del rector de la Universidad Católica Nordestana, UGNE, posterior al acto de graduación en donde la Casa de Estudios Superiores entregó a la sociedad a más de 300 nuevos profesionales, quienes se mostraron optimistas ante el nuevo logro. Bueno, yo personalmente quiero hacer una maestría afuera y quiero llegar a trabajar en el Banco Central. Bueno, seguí capacitándome y se un buen profesional.